buen día mi comunidad del alma colectiva yo soy juan carlos ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip oratorio aquí en tu canal social continuando en nuestro plan de diversificación de nuestros contenidos con estos temas de oratoria lenguaje y liderazgo te invito a que veas este interesante micro y a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita de notificaciones para que seas parte de nuestra comunidad del alma colectiva al activar la campanita youtube te informará de nuevos contenidos tanto legales como de lenguaje porque nuestro objetivo es formar de manera dinámica y entusiasta mis amigos nuestro tema de hoy es uno de los grandes enemigos de las personas que realizan discursos charlas o conferencias, Nos referimos al miedo escénico No basta con tener una buena presentación Tampoco con un estudio amplio del contenido del tema o del discurso Como todo ser humano siempre sentimos nervios cuando nos presentamos ante un público Eso es algo que a todos nos puede pasar y que es innegable que no se puede eliminar por nuestra condición humana pero que es posible controlar y manejar para poder tener una buena difusión de nuestro mensaje por eso aquí vamos a conocer todo lo referente al miedo escénico y a los nervios y cómo manejarlo a través de técnicas sencillas pero eficaces por ello vamos a tener una clase magistral dictada por este servidor a través de la plataforma Zoom. Lo que les vengo a presentar son fragmentos del webinar del Arte de la Oratoria que dicté el pasado mes de junio del 2021 en el marco de la conmemoración del Día del Abogado Venezolano y con el cual deseo compartir con ustedes, con toda mi comunidad del alma colectiva para que podamos tener mejor comprensión de muchos temas que de ello ahí abordé. Sin más, vamos entonces a aprender sobre este complejo tema del miedo escénico. Manejo de los nervios. Dios mío, esta es la parte que más nos interesaba. ¿Cómo manejamos los nervios? ¿Cómo hacemos? Es decir, wow. Es decir, ¿de qué manera yo puedo manejar los nervios? Me da temor, me da pánico. ¿Cuántas personas son? ¿Son 50, son 60, son 100, 200? Yo les cuento algo, el mayor pánico, temor que pude haber tenido tal vez, es cuando yo dicté un curso en Ecuador, por varias razones, era un curso de sucesiones, lo, lo, lo pintaron con bombos y platillos, en tres semanas se logró la, se logró la asistencia de 200 personas, ese curso es el, el, el mayor récord de asistencia a cualquier actividad que se haya realizado conmigo, Además de eso, 100 personas estaban conmigo presencialmente, 70 estaban en una segunda planta con una pantalla grande, donde me estaban grabando. Aparte, a 30 más les estaba dando en un turno en la mañana, porque el curso se dictaba en la noche. Y además, para poner la guinda del pastel, que ese el número si no me lo sé, había otro grupo de personas que estaban, digamos, viendo de forma telemática esa capacitación en tiempo real. ¿Qué nervios? Entonces uno queda así como que, ¿y ahora cómo hago? Ah, es uno de los mayores pánicos que pueden haber. Y además aflora como consecuencia de pensamientos negativos. Anticipados sobre una situación real. ¿Y si no me sale? ¿Y si la gente se me burla? ¿Y si se aburren? ¿Y si se van? Es decir, comienza a juntarse todo eso en el cerebro y lo que tú estudiaste o lo que tú dominas se te va a quedar completamente en blanco porque justamente pensamientos negativos anticipados te van a afectar y te van a atacar. Y eso obviamente va en contra de cualquier orador así tenga el mayor o el mejor contenido. Entonces, si esta puede ser una situación real hipotética que puede haber o, que, o de tener que hacer el uso de la palabra, Ante un público que se constituye un auditorio, no importa que sea pequeño como una audiencia ante la corte o numeroso como una asamblea. Es decir, puede ser el, la cantidad de público que sea, pueden ser 50, pueden ser 100, 200, 300, este tipo de miedo o pánico siempre va a estar ahí. De hecho, se está considerado como uno de los 10 peores miedos que tiene la humanidad a nivel general. Y junto a él se posicionan miedos relacionados con lo que es el miedo a la decepción, al fracaso y al rechazo. Uno de los miedos que yo tenía, por ejemplo, cuando niño era el rechazo. ¿Rechazo de quién? Bueno, de alguna chica que tal vez me gustara y me dijera que no le gustaba yo, por ejemplo. Temores más frecuentes que ocurren ante un discurso. Es decir, ¿qué puede pasar o qué no puede pasar por concepto de este miedo, de este nervio, de este miedo escénico, por ejemplo, son que se nos olvide el material exponer. Que nos quedemos en blanco, es decir, podemos saber no todo, pero resulta que uff, se desapareció toda la información que nos teníamos. O que se nos olvide el discurso, o no saber, esa es otra, no saber qué decir. En el caso cuando nos quedemos en blanco, que no sabemos qué decir, si en algún momento estamos hablando y se nos olvida y nos quedamos en blanco, señores, es buena la improvisación. La improvisación es maravillosa hasta mientras tú vas buscando en tu cerebro dónde está el archivo que se me perdió, tú vas como que improvisando, pero tratando de mantener como que el mismo cariz de lo que estás diciendo, hasta que vuelvas a recuperar eso. Señores, eso es un manejo, y eso también es otro tipo de, otro, otro tipo, digamos, de recurso que debe tener el orador al momento de dictar una charla, que o de, decir algo inoportuno, es el tercer temor más frecuente. Es decir, que diciendo justamente tú y lo resulta que se olvida y, te, y dices algo que no tiene nada que ver. Y esa palabra posiblemente, que salió, digamos, de forma inapropiada o inoportuna, dispersa la atención del público. Eso puede ser también muy, muy malo para, para el momento que se da un discurso. Les comento, y esto este tipo de miedo tiene nombre, se le llama glosofobia, se conoce como glosofobia a el miedo a hablar en público, así que ya saben, esa, esa situación en la cual tienen temor de hablar en público, que me da pena, tengo miedo, bueno, tiene nombre y se llama glosofobia. Oye mi amigo, te está gustando el video que estás viendo? Pues te invito a que te suscribas a tu canal SociaHacks para que estés pendiente de todos nuestros contenidos. Dale clic a la campanita y sé parte de nuestra comunidad del alma colectiva y de nuestros justiciables. Bueno, ¿qué pasa cuando no sabe un discurso y queda la mente en blanco sin quererlo respondí. Obviamente un recurso es la, la improvisación. Bien. Ese miedo justamente entonces se le conoce como glosofobia, que el término, les comento, el término viene del griego. Entonces habíamos mencionado que el miedo de hablar en público recibe el nombre de glosofobia, y glosofobia es un término, el miedo de hablar en público es un término que proviene del griego, gloso, lengua, y fobia, miedo o temor es justamente, se le conoce y se le define como glosofobia y está justamente entre los términos, entre los términos psicológicos, psiquiátricos de los temores o de las fobias que podemos tener nosotros los seres humanos. ¿Cómo se manifiesta este miedo? Sudoración en las manos. ¿A quién no le ha pasado eso? Hasta yo, hasta yo levanto la mano. Temblor en las piernas. Típico. Más de uno se estará riendo tal vez por dentro. Resequedad en la garganta, que hablando de resequedad, me permito tomar un poquito de agua, por favor, porque ah, otra cosa muy importante, esto es un recurso que no es que lo dicen los oradores, pero siempre es, bueno, siempre es bueno tener un vasito de agua o siempre tener algún líquido. Por eso, cuando hay un podio o un púlpito, siempre se le da un vaso de agua al orador, porque obviamente el hecho de poder utilizar el, la herramienta de la palabra. Lógicamente, el hecho de estar hablando bastante hace que se reseque y eso no hace que después pueda haber una comunicación de manera continua y además eficaz. Pero resulta que este tipo de resequedad en la garganta puede ser antes del discurso y es por motivo justamente de esta situación de temor o miedo escénico. Bien. Se manifiesta entonces con sudoración, se manifiesta con temblor en las piernas, se manifiesta con resequedad en la garganta, se manifiesta con cosquillado dentro de los labios. Esas es son las formas, en cierta manera, que se manifiestan, digamos, desde el punto de vista fisiológico. Ahora, señores, el miedo escénico no se quita. Es como, como las circunstancias de las enfermedades mentales, no se curan, pero sí se pueden controlar. ¿Qué te pareció nuestra clase de hoy? Pues te comento que esto es solamente la primera parte de este tema del miedo escénico y la primera de una serie de cinco videos formativos de nuestro webinar El Arte de la Oratoria, por lo que esto continuará. En nuestro próximo video vamos a abordar el tema del manejo de los nervios y cómo combatir esta incómoda situación que atenta en contra de nuestro discurso o presentación ante el público. Si te ha gustado nuestro vídeo, regálanos un gran like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Social Recuerda que nosotros seguimos trabajando para ti en búsqueda de nuevos y buenos contenidos formativos. Yo soy Juan Carlos Ron y te deseo que tengas un buen día. Hasta aquí nuestro tip oratorio de hoy. Hasta la próxima.